El, COVID. el que esté ahí está expuesto Esto es una vaina cerrada con aire Pero así son todos los negocios Y los bancos Y entonces usted le agrega a eso El desafío De la bebedera y la juntadera sin mascarilla En todos los negocios Yo hablé de eso Toda esta semana ustedes vieron Digo Toda esta semana y no más que ayer Dije yo es un gobierno de fuerza, es un dictador que imponga la ley, que actúe con mano dura. ¿Qué queremos? Míralo ahí. Eh, el toque de queda va a empezar a las 5 de la tarde, de lunes a viernes, y los sábados y los domingos a las 12 del día. A la, no, di que, no di que a las 12 del día, di que con dos horas di que de... no, no, a las 12 del día, sin libre tránsito. A las 12 del día tienen que estar todos eh, eh, eh, eh, en su casa y todos los negocios cerrados. Y mañana, que se había puesto el toque de queda a las 7 de la noche y libre tránsito hasta la 1, se eliminó el libre tránsito. Toque de queda a las 7 de la noche. Nos hemos ganado eso por un grupo de irresponsables y de elementos. Y, pero oye, oye, oye. Oye la información que yo tenía días que había escuchado Que parece que el gobierno también la tenía Estaban preparando en muchísimos sitios azotea Para meterse en la a azotea y durar la noche entera bebiendo y con música Y tirando tiros y haciendo diablura Una cosa desesperante Una cosa desesperante Entonces eh, Así no se puede Si no se puede, pues hoy tenemos esta situación. En los parques a partir de mañana o pues a partir del día primero, los parques, gimnasio, los gimnasios abiertos, los gimnasios abiertos, ahí eh, eh, eh, cerrados y cosas. Están prohibidos, igual que los malecones Y las iglesias las mises, todo eso está prohibido Y van a permitir solamente que los restaurantes Pero eso va a, a crear una situación a, a, Porque eso casi no funciona De que los delivery en restaurante De que hasta las 11 de la noche Eso es muy difícil Pero eh, Señores, ¿tú sabes cuánto se colocó la positividad en 37 y pico por ciento? O sea, de cada 100 pruebas que le hacen a la persona, 37 dan positivo de COVID. Esto está lleno de COVID este país. Esto está lleno de COVID. La letalidad aumentó grandemente. La ocupación de camas por COVID. Se le fue de la mano el control. Y no es aquí solamente. Hay que decirlo. En el mundo entero. Pero aquí es por lo cabezú que somos nosotros. Y lo irrespetuoso que somos nosotros. Como ciudadanos. Porque sencillamente el gobierno quiso ser flexible y que demostrar una actitud, pero es que no, es que, oye, donde Dios no puso no puede haber. Se la ponen fácil y se burlan de eso. Entonces hay gente que no saben que un Estado, cuando tiene voluntad, el Estado, tú no puedes con el Estado. Cuando eh, eh, eh, los carteles de drogas de Colombia desafiaban al Estado colombiano, y mataban gente, hacían diablura por allí. Mírenme, esto es increíble. Y, y lo voy a decir sin jactancia. Yo decía, diablo, pero el Estado colombiano tiene que imponerse. Porque eh, por más delincuente y por más malo que estén los delincuentes, con un Estado tú no puedes. Porque el Estado tiene demasiados recursos y mecanismos. Y, y, y esos carteles haciendo diablura. Hasta que mataron un candidato presidencial que iba a ser presidente de Colombia, Carlos Galán. Dijo el Estado colombiano, por aquí nos fuimos. Y descabezó todos sus todo su carteles. porque es que usted no puede? Es que cuando el Estado quiere, quiere, lo rompe a usted. Entonces aquí hubo gente que creyó que puede desafiar y hacer y deshacer. Entonces es una lucha, o ustedes se imponen como desobediente de la ley y de las resoluciones, o el Estado se impone. Una de dos, ahí no hay vuelta floja. Una de dos, y el Estado está para proteger y tiene que proteger a los ciudadanos y a los ciudadanos buenos. Tiene que protegerlos de gente desaprensiva, de gente que eh, eh, eh, tienen conceptos de la vida totalmente equivocados y diferentes. Y que quiere que le den rienda suelta. Hacer toda su, su locura. Una verdadera locura. Es lo que ha vivido este país. En estos últimos días. Una verdadera locura. Porque hay sitios que el COVID ha dado. Por las condiciones climáticas. Aquí es por lo. Porque aquí se había logrado controlar. Aquí hubo un momento, Pero se le dio rienda suelta. A... Hay carnaval que eh, hoy estamos, que todo el mundo está, eh, eh, y oye que la gente no tiene las informaciones, verá, porque el gobierno no ha dado, esto es grave lo que está ocurriendo aquí en términos de COVID, esto es grave, grave y gravísimo. Mira, en estas últimas horas he sabido informaciones de figuras importantes de aquí, que le ha dado el COVID, que están internos, y que están, mi amigo Rafaelito Fernández, el ingeniero Rafaelito Fernández, espero que pronto esté en recuperación, y así hay muchísima gente que uno conoce, que, que están internos, que están recluidos, muchísima gente. Y lo de aquí fue una verdadera locura, lo que ha vivido, o sea, es un desafío, y eso no puede ser sencillamente eso no puede ser eh... miren eso de cementerio y salud pública ni se da por enterado es que hay un protocolo que dice que no se pueden enterrar los muertos ni hacer velorio masivo y a los cementerios están yendo en masa y salud pública bien gracias Bien, gracias. Y no examinan nada, ni chequean nada. Lo de los cementerios es una cosa de locura. Me dijo esa persona, Más, yo quiero que tú te apesones. Y... Pero yo lo he visto. En los dos cementerios yo lo he visto. Caravana de vehículos. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Caravana de vehículos montados todos juntos. En un velorio, eso no puede ser. A propósito de velorio, murió la madre de la regidora Sonia María, doña Cancán y de mi amigo Eugenio María, agrimensor destacado. Eh, no sé si fue del COVID, pero como eso ha estado tan de moda, ya uno piensa que cualquier persona que cae en un estado así es del COVID, pero... Eh,